¡Hola mis cracks! ¿Cómo están? mis propios? súper bien y Hoy venimos con mis dos primos A ver, Venom 2 Carnaje liberado y sí, aquí está uno Yo soy el que va a grabar hoy Y él es el que salió en la película de GTA V La película, ¿verdad? Sí, el actor principal no. El que se mató en un burro Sí, yo también me maté Pero en un coche Y además ese tipo me mató realmente Sí, pero él iba a cien mil kilómetros por hora en el coche. Y por eso me partí la mandarina. <risa> <risa> bueno, aquí ya estamos entrando a la gran plaza, en donde vamos a, a entrar al cine. ¿Al cine pulich? Ajá. Y pues miren, ahí dice la cartelera, no sé si la alcancen a ver. Hasta arriba dice, Venom Ajá, hasta arriba nos dice que nos metamos a Cinepolis.com pero no vamos a hacer eso. Porque no sirve de nada, literal. Bueno, ni sé qué hay ahí adentro, pero bueno, aquí está la entrada. Ay, mi, estoy bien cabezón, por eso no se ve. Ahí está. Y ahorita estamos esperando encontrar un lugar que llevamos media hora aquí. Y... No, no llevamos como, llevamos como 10, como 10, no, como 5 minutos. Mira otro bochito. Ah, un bochito. Ah, pero ese está oxidado. Llevamos como 5 minutos aquí. ¿Qué puedes? ¿Cómo andas bien y tú? ¿Qué? Chido, chido, güey. Bueno, a ver, ¿Y la de menos también? Ah, sí, yo también llevo mis, mis, acá a mis primos. ¿Ella <risa> te va pues. Dale, ¡Oh! <risa> a Sale, güey. Ese auto de ahí es bellísimo. Esa, es un coyota, ese negro. Ay, no, ya lo perdimos. Ya le pongo. Espérate, espérate. Sí, a ver, chicos, esperen. Ya nos estamos bajando. Ah, sí, estoy a punto de desmayarme. Porque... No, en realidad no ¿Eh? hay lugar, ¿eh? No hay lugar. No, no hay lugar, todo está lleno. Vean, el pobre Nicky tratando de buscar un lugar, pero no lo encuentra. Parece que buscando un lugar en vez de buscando a Nemo nuestro piloto personal. Ah, tiene sueño. este Pues miren, aquí hay una cobija. Pásenla bien. A ver, esto es para. Esto es un tapete, a ver. Ah, guácala, guácala, guácala. A ver. Bueno, chicos, vamos a cortar tantito en lo que entramos. Bye. Bueno, chicos, aquí estamos ya rapidísimo. Pues ahí está la camioneta. Vamos a lugar ¿Qué fue eso? Corramos. ¿Se acuerdan de él? El que me acompañó a ver que son los dos. Vamos. No sé por dónde está la entrada. Oh, ya no vi. A ver. Está todo apagado, qué demonios. No sé si paren en camino normal. ¿Por dónde es? Qué caro. Sabes que yo me voy a comprar una cámara antiagua para cuando sea YouTuber. Wow. Y me la voy a llevar en navidad para que la grabes y te presto por aquí. Ya no vamos a regresar ¿por qué no ah, por fin bueno chicos, vamos a cortar tantito mi primo sentido es el que grabó es desde ahora ya. muy bien chicos, ahí está el cine Shang-Chi. Bueno. Ahí está. Ahí está. No, está subtitulado. Para la que es el español. Miren esto. Shang-Chi. Y esta ya la vi. Estamos no sé de que es. Esa ya la vi. Les dejaré en la tarjetita. El video. En la película, ¡guau! ¡No escuchamos dos! Ahora no me voy a callar. A ver, vamos. Vamos, espera. Regresemos con X. Pobre, sigue esperando Vamos a cortar otra vez Vamos. Santi, qué demonios estamos haciendo Sí Estamos pidiendo para... los boletos para ir a ver menos Ah, ok chicos, También en ¿no? chicos, me acaban de informar que no tienen combos de arena No, no importa Ahorita nos vemos cuando estamos en la salada. ¿Qué hago? Me va a grabar. Ahí está todo. Venga, chicos, estamos siguiendo a Julián ¿Aquí? ¡Nos ¡Vámonos! Vamos por las crepas. Deliciosa de la tupera! ¿Qué haces? ¿No te... No te... No te... ¡Oh, mira esto! ¿Puedes no. ganar un reloj? Eh, no, no, Vámonos. no. Era? No quiero ir a los de estos que no pero vamos a ver qué tal. hace es esto Ay, ¡quítate! bastante aceptable ¡quítate! <risa> <risa> Vamos, maldita máquina, funciona. Qué traidor. ¿No quieres la mision? ¿No cambio de moneda, no? A ver, pues. Aquí dice seis minutos por diez, tres minutos por cinco. Ya pasó! Yo voy en esta, Santi. Entonces, ni que espera Y está en los pies Hola Vibras chicos, vibras Como si te agarraran ¿Qué cosa está inflando? Como si alguien te agarrara ¡Me apachurra! ¡Me apachurra! ¡Santi! ¡Ibra! ¡Santi me tiene atrapado! Cada vez me aprieta más. ¡Qué relajante! Si hago eso es porque, bueno, es parte del masaje. Uno, chicos, se infla. ¡Me masajea! Ahí está la carcelera de Power Control. ¿Qué okay, tengo que ir a hacer? ¿Y me llevo el regreso? ¡Jaqui! ¡Cuánto cuesta! Yo oh. traigo cinco. ¿Cuánto cuesta? ¡Au! Aquí dice. ¿Cuánto cuesta? Este es mío, yo lo mando que okay, debe de costar algo, a ver, fíjate tú agárrala, miren o pregúntale a, él, a ese señor ay, dice, 5 cinco... ah, pesos 5 pesos, a ver, a ver no, ah, yo lo pedí yo lo gané primero le doy 10 pesos y me dejas primero ¿Cuáles o no falas? ok vamos a ver cómo son, si juega Este de qué es Ah, mientras yo hago este, cuesta CINCO maldita sea. Bueno, aquí lo pongo. Este si traigo. ¿Cuál el hijo, Juli? Eh, pues, ¿cuál eligen, es chicos? Escriban en los comentarios cuál. Este, este amarillo. El negro, el negro. Muy bien chicos, ustedes me voy a dejar jugar aquí, chicos. A ver, ya lo voy a meter. Oye, a cortar el no. que gano. ¿Sí? No, no sé. Hola, chicos. Pues yo vamos a la sala. ¿Qué? Salado. ¿Qué es salado? Salado, sí. Ay, gracias. Guau, wow, nunca había estado en un cine así. No, están los cortos. Están los cortos. Qué padre, pues, ¿hace? Sí, aún están los cortos? ¡Llegamos, chaval! Ya vamos a cortar, chavales. A don Quijote y el que tiene Jonte. Peces no se caían muy bien, pero al final se esforzaron por sacar lo mejor uno del otro. Chicos, aquí, aquí estamos en la Dejo sala. Llegó el momento. Santi, aquí estamos. Quiero 150.000 likes sí. para este video, chaval. Nada, no, no bueno, tanto, no tantos. Años, 100 likes o mínimo hechos 50. Los son el enemigo de la verdad. ¿Y eso qué significa? significa significa tres, que nosotros tres. somos objetivos no, uh, sí. y prófugos también <risa> gracias por Sí, de nada amigo, es muy bonito, ¿no? Mm -hmm. Siento no poder ayudarte con lo del viento en el cabello y eso, pero Ocho, dice que cuando amas a alguien, aceptas a la persona completa, con todo y sus defectos. Defectos. Nadie es perfecto. Espera, espera, espera, espera, acabas de decir que me quieres. Mm -hmm. ¿En serio? ¿A dónde iremos? No sé, no sé. ¿A donde necesitan protectores letales, supongo? Oh, ¿Hablas en serio? Sí. Necesitamos una capa y una máscara. Mm, no, creo que así estamos bien. Tranquilo. Pues ya estamos saliendo aquí de la feliz estuvo padrísimo. Yo voy a ser una me tuve que regresar. Y la vida entera. A salir Spider-Man no el 17 de septiembre. Bien padre. Mis cracks de Hasta el próximo despide el video.